Hola gente, les vengo, eh, les presento una forma de, de, bueno, hacer el Deepman Glitch eh, Conocido por la comunidad de Resident Evil 4 eh, Este te permite grandes, te permite grandes, hacer grandes cosas como recargar rápido, disparar, disparar en, en ráfagas eh, Pero más rápido, eh, correr demasiado rápido, eh, moverte demasiado rápido en general bueno, en fin, lo primero que deben hacer es agarrar la striker. Deben apuntar. Y antes de que salga la mira, lo que deben hacer es abrir el inventario y cambiar el arma. Eh, les muestro. Y listo. ¿Cómo saber si sucedió? Pues como dije antes, Leon se va a mover más rápido. Joder, pues no es la velocidad normal de Leon. Se mueve más rápido. Y elegí esta zona principalmente porque me corre a 15 FPS por lo general y el juego en este momento me está grabando a 12 FPS. Bueno, la forma de quitarlo es simple. Eh, agarra el striker. Y apuntas con striker. Y listo. Espero haberlos ayudado.